Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal mi nombre. ¡Hola chicas y chicas! Sabía que iba a hacer eso, sabía que iba a hacer eso Pero me gusta. Traje mascarilla de bichito 21 yo me voy a poner la de Guki Le voy a dar la de Koya a la Nalu Y le voy a dar la de RJ a la clan Les voy a hacer un unboxing de un pedido de 500 dólares de Yes Style que me enviaron Esta es la caja ah. Me llegó, me llegó como en 4 o 5 días, súper rápido en realidad El primer producto es un polerón aparecer una oveja por la calle Mi Anne Bielmore, Mi Anne World Mi Acá está eh, la chamarra, muy bonita Es otra chamarra, un polerón eh, Me lo pedí, color beige, así como color crema We got a cap She got a cap que tiene flores de Sakura. Ustedes saben que yo soy súper otaku de estas como eh, Sakura y todas estas cosas, bueno, pero eso es básicamente es un gorro de Sakura. Así como de acá tenemos unos pantalones. Que son de una tela muy cómoda. Qué rica la tela, qué rico. Porque cuando uno va al trabajo y cosas así, siempre es bueno tener como algunos pantalones que son cómodos. Lo bueno es que mi empresa son súper relajados con el tema del vestimenta. Entonces yo voy así como con mi Merch de BT. Esto es la cosa. Y es como ya eh, se alcanza a ver ahí en la cámara. Es una tela muy rica. Estos pantalones espero que me queden bien. Espero. pedí estos pantalones como de. Es como un buzo, en realidad. Como eh, pantalón de buzo. Tela de como para ir a hacer deporte. Eh, ustedes saben que últimamente estoy como andando en bicicleta harto y esas cosas, entonces como tener como mi, mi, mi ropa así como para el deporte, eh, entre comillas, porque ya está haciendo frío y yo como soy drama queen es como ay, es que hace demasiado frío como para Ir a hacer deporte, o sea, mejor me como una Big Mac mientras veo Netflix en vez de ir a hacer deporte, ¿cierto? Todo el mundo lo hace, ¿verdad? De sneakers, ahí están, se las puedo mostrar para que ustedes la vean Están muy, muy bonitas y me gusta esto que ahora están usando todos como zapatillas como con el, el talón más amplio, como Balenciaga Inspired Looks o como, whatever se diga ¡Oye, güey! Es que son caliente, güey, yo quedé así como ¡Wua! Y está este zarangueo con toda mi vida <risa> eh, pantalones que son de una tela más como te podría decir es como los corta viento. hay estas chaquetas que se usan como para el viento cortaviento eh, es como de esa tela trash que me gusta a mí así como tomarme fotos como en callejón y cosas así ustedes saben que yo soy súper fan de los trash entonces como que siento que esto es <risa> me pegué con la etiqueta estos pantalones me van a venir de maravilla tenemos el Good Morning Hell Casing Foam de Cosrx que es el mejor foam para usar en la mañana Uso otro de Cosrx, que también está disponible en YesStyle Y que también les voy a dejar el link para que lo vean Porque ese para la noche es, pero, maravilloso Saco y saco cosas de la bolsa, así que este video va a ser un poco de eterno Estos lentes, turú, ahí están Me pedí estos lentes porque hay veces que es como bueno tener como lentes Solamente para estar en la pantalla, etcétera etcétera sobre todo cuando estás como editando cosas así para cuando tienes manchas como más oscuras en tu piel, para que cuando te pongan la base encima, hace más piola, yo no tenía, así que me pedí este de BTS 21, que es de Tata, porque obviamente, eh, eh, sí, había que pedir algo de BTS Uy. Me pedí, según yo era una beauty blender, pero nunca pensé que iban a ser así tan chiquitita. Yo quería una beauty blender como pa pa pa pa, pa pa pa pa pa pero yo pensé que era más grande Esta es de la marca Sun by me y esta es una vitamin tonic cream Y también me mandaron de regalo una como eh, cremita y un cleansing oil, así como muestritas Mucha gente me preguntó qué era eso y esa es la revista que venía con la cuarta membresía del 2017 de 2010 Así que respondí. De invierno, es is coming, so that's why yo pedí un gorrito así como de estos, así Pero honestamente no me gusta mucho como se me ve Para el invierno si, si tiene frío o cualquier Tenemos estos gorritos que ustedes saben que me gusta usar a mí Que son así Esta es una boina Que dice crash on you, como que tengo un crash en, contigo Y eh, papá también me gusta mucho, este ya lo había hecho en un unboxing antes, anterior de YesStyle yeah que me habían mandado Así que aquí está Otro gorrito de color azul um, Y así vamos a usar nuestro gorro para que no nos dé frío en las orejas oh, Otros pantalones de color azul esta vez Que también son de esta tela que es muy rica, que es muy fresquita para el verano Funciona mucho, primavera, otoño e incluso para el invierno ya, este es una chaqueta que me pedí que la vi y dije, oh my goodness Tiene una luna de Sailor Moon eh, bueno, no es que la luna le pertenezca a Sailor Moon, pero es como que bueno Muy bonita, así que si le quieren regalar a alguien, a algo a alguien Le recomiendo mucho esta chaqueta, le voy a mostrar también aquí cómo se me ve Le pedí un pijama, porque como iba a ir a un pijama party, necesitaba tener un pijama También, oh, la era muy rica y es como elasticada, muy genial, miren Entonces, así está mi pijama ya podrán verlo. Pabón, pabón, pabón. Muy bonito también. Ah, ahí está el cinturón. Yo pedí como en ese formato. como con esto. Aquí está mi outfit. Aquí está mi gorro. Crash on You Y está la chaqueta. Y aquí están las zapatillas. Así se me ve mi outfit el día de hoy. Me gusta café y mi bolso porque yo soy duro. Y eso. chu ¡Deme besos, popo, popo, popo, popo. Ya, acá. No, no, no. Sí, tiene que ir ahí. Ah, pero es que más chico. Bueno, acá hay una pizza que estamos tratando de hacer. Acá están todos los ingredientes. Pero tenemos un problema. ¿Qué problema? De que ellas no quieren comer con de esta pizza. Entonces, esta va a ser para mí, para Jason y ellas se van a hacer una parte. Porque yes, yes. según ella yes, yo le eché mucha good. salsa a la pizza, pero de hecho necesita más. ¿Es más? Necesita más. Look, this is, esta es la pizza versión Jason Seba. Ok, um, ok. Creo que necesitamos más. Sí, me también. Este, obviamente se nota la diferencia, la elegancia de Francia. Estamos aquí. So. Ok. Ah, no tengo idea. ¿Cuáles ingredientes guste like poner? Ah. Uh, <fiebra> ¡Pineapple! ¿Ok? Hems, ¿Ok? ¡Spam! ¿Sí? ¡Of course cheese! ¡Ok! ¡I like paprika! ¡Ok! ¡I like uh, I mushroom don't ¡Ok! Yeah, yeah. oh. ¡Perfecto! Okay. ¡So basically everything! Y le vamos a echar sal, porque esto no trae sal, así que le vamos a poner esta sal del Himalaya que... Aquí En fin Sí, aquí está nuestra pizza <laughs> <Yeah>. <laughs> and the pizza is como we are sophisticated okay first because we didn't finish actually yeah. okay. so this is not good. yeah this is cloud okay. but you the tomato teleppies <laughs> one good thing to try later <laughs> huh? one good to, one It's good thing not. to try later is because I mean, uh, we can know how many minutes, uh, minutes will be fine uh yeah so we're gonna make the Vamos a hacer el, el experimento con su pizza. We're gonna use your pizza to know when the pizzas can be okay. I mean, that's so true. No, no, no. si ustedes if you guys want, let us try first. Yokshi kaist. Okay. Vámonos, okay. vámonos. Vámonos. En el nombre de Dios, Jesús María y José. Esa es la de las chicas. Listo. Amén. La de nosotros que está esperando en la cola de reproducción. Ha llegado el momento. Guau, antes me la me hambre. Okay. Mm. Ay, no está pegada. Oh. ¡Wow! Okay. ¡Qué rico! Pinche horno, apúrate. <risa> Quiero decir, la pizza de usted queda muy rica. Gracias, muchas sí, de, gracias. desde ya. Acuérdate que te estoy filmando el foto. Wow. <laughs> oh. Awesome. Yo sé que Espérate que la cosita está Dios caliente. Listo. Wow. Okay. Okay. Looks very nice. It's awesome. <laughs> The... So, the, the... high five. Se quedó yeah. Cuándo. Aquí está nuestra pizza Debo decir que está bastante colorida y estoy bastante conforme <risa> La luz está súper Todos bien hechos No, todos to <risa> hicimos un buen trabajo No hay, no hay ninguna pizza mejor La de... <risa> Mira su cara Está súper picada Ya, pero no importa No, pero la traímos, favorita. Estamos tomando vino. En el nombre de la luna. <risa> Acabamos de terminar de comer. Y Shippo le dio el bajón. Para lo que ustedes no saben, Sebas se va. Él se pierde media hora, se va. No, mi, mi, mis seguidores saben que yo soy disperso. ¿Cómo se dice esa, esa weá? Disperso. Disperso. Sí, Así no, que... Porque... ¿Cómo es eso? ¿Y, y, y Jason le dio esto. Sí. Para Lupi. Para tu pupirón sí, que no, no veo muy bien la verdad Pero estamos ahí dando los dos fighting Y que iba a comentar Ah, que me, a veces cuando tengo hambre nomás me como una pizza Una, una olla entera Una olla entera Pero las chiquillas dejaron casi toda su pizza Pero weón no, nosotros bonito, con Jason mamá. la acabamos sí. así Pero completa yo digo o, así como ¿no que vergüenza me Como sí. mostr sí, sí. mostrándole el hacha en casa ajena No es que tu mamá siempre te dice así Ay, cuando vayas de visita ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! Señora mamá de chico mira Oye que soy Después ¿Eh? mi, mamá, mi mamá me va a decir Oye, vi que fui Porque ve esta hueá Y después me dice eh, Oye, vi que fui donde tu amiga qué, ma, qué mala conducta tuviste ¿Cómo ¿Eh? te comiste ¿Eh? todo eso ¿Me, me va bonita? a decir eso ¿Qué? Chuchu, vístima No, Chuchu No vas a comer Oye No vas a comer nada Ya nada más No mires la pizza es Ay, con mi Weón, cáchense todas las mascarillas que tiene la Clau Lo acaba de sacar de su refri y weón tiene muchísimas. Comenzó el skincare, señores. Comenzó el skincare. la hora de dormir. No, en realidad no. Pero como que nos vamos a hacer la cara. Uy, sí! agravé eso. Weón, como que quedé así como impactado. ¿Por qué? Con la cantidad de mascarillas que tenía y miren la Nalu trajo más cosas como este que yo solamente uso el de una marca que se llama Cosorax pero eh, no lo tengo en este momento así que voy a probar este que es un real fresh from blueberry que es el de y después como siempre lo he dicho en todos mis videos, pasa, mi The Ordinary ¿Y niacinamide, niacinamide, que no puede faltar, 10% de Miacinamite es el mejor producto del mundo y esto no es auspiciado ni nada, pero bueno, la verdad The Ordinary tiene los mejores productos de skincare de todo el mundo. De verdad que sí. Y como yo soy un poco taku, eh, traje mascarilla de echísimo igual para que eh, podamos ponernos en la cara así que yo me voy a poner la de Guki le voy a dar la de Koya a la Nalu y le voy a dar la de RJ a la Claw. así que eso aquí está la cámara de la Nalu ¿Qué? estamos grabando un video y me acabo de echar balsamo a la piel o sea, dígame en qué parte del mundo o sea, todos, es obvio, obvio que es súper bueno el bálsamo labial, Sebastián era el único que no sabía bálsamo labial No, nunca me había echado El único solito O sea, o sea como, es el típico nivel que todo el mundo usa, sí, pues, pero para dormir no sabía que existía algo así ¿Mm? Y oye, muy bacán los productos, así que eh, en el video de la luz van a ver el detalle Pero sí, muy buenos los productos que nos dio De hecho, muy bueno en realidad oh, ¿Estoy grabando? Sí, parece que sí Yeah, um... A petición de Seba nos pusimos nuestro cachito No, a petición de ella porque yo tengo el miedo de Gucci pero ella no quisiera sí, que no. yo lo usara Porque no combinaba No, no combinaba, todos tenemos cachitos así sí, trae cachito. El día de hoy eh, vamos a... Eh, hola. No, pongamos eh, en estas cosas así que, eh, ¿cómo? Este sí. es el... Yo quería de Koya porque me gusta RM, el líder de BTS Y aparte muy inteligente, alto Me gusta este porque se parece a Chucho. No, no, no, son muchos pedacitos de mascarilla, entonces tú te los pones en diferentes partes de la casa. Yo me acuerdo que lo había abierto uno, uno de un corazón. Yo no me había sí, de... Ah, el, el, de, el de... ¿Qué es de Jimmy? Sí. Ese es el rosado, Jimmy. No, no, este es de Jungkook. El de Jimmy es Jimmy. Ah, sí. Y me pongo los stickers donde quieras. Sí. Voy a poner en la Este sí se parece a ChuChu. Ok, bueno, está muy lindo, Qué <risa> rico, la verdad. Me siento muy bien. No, sí, pero... Ay, yo también me lo estoy poniendo al revés. Ay, ay, ay no, no. Ya, mi de corazón lo voy a poner aquí en mi casa. Se supone que no había le puesto tanto, pero como que entre champú se no es lo mismo. Ya, ahora tenemos nuestras mascarillas puestas. No, Esta... todavía, todavía no termino. Ay, perdón. Ahora... Ay, el tuyo tiene... Ay, pensé que tenía... Ay, qué son lindos. Es como chuchu <ríe> Pero es una oveja, o sea una alpaca ¿En serio? Sí, ¿En es una aquí? alpaca Sí, son mascarillas hidratantes para la oh, piel así Como que, para, para eh, partes... Eh... específicas okay. localizadas, ah, o sea, exactamente Pero lo, lo, lo genial es que si te fijas ahí, cuando tú la sacáis del paquete Sale como con ese líquido, y ese líquido uh -huh. igual obviamente te lo voy a echar para que te de la piel Entonces, Es súper genial Así que eso, pues quedémonos con esto yo creo que como unos 10 minutos Ok me encanta! ¡Ay, ya! Uy, parecemos sí. como que si tuviéramos un filtro. Está bueno, bonito, que no, no vemos guapo. Gente, ¡Ponete! Díganme bueno, sí <risa> en los comentarios y recuerden que si no te lo dijeron hoy, yo te quiero mucho Así de sencilla. Pues ya no me estoy digamos yo estoy con mi acento chile eh, like Bueno, hasta acá voy a dejar este video. Muchas gracias por haberlo visto. Eh, recuerden que acá abajo pueden suscribirse en el botoncito rojo, darle un me gusta. Y nos vemos en un próximo video que no sé no. cuándo suba, pero. Sube harto, sube alto, sube alto. Sí. No subo como hace un mes video. ¿Eh? No, como no, no, es que no te has suscrito a mi canal. Obvio no, que sí, <risa> obvio. <Okay, bye. risa> Bye. Gracias por ver